El fiscal aseguró que en la mayoría de los casos, las personas, desde que recuperan su motocicleta, abandonan el caso y no le dan seguimiento. Le ponen su denuncia, cuando es, por ejemplo, por desconocido, ponen su denuncia aquí en Atención al Ciudadano de la Policía. La policía de una vez activa la búsqueda y cuando ya conocen a la persona que le hurtó, pues van a donde nosotros le ponen la denuncia, pero de, de ahí no pasan. Automáticamente recuperan el motor y ellos dicen: Yo no quiero seguir con este proceso, esto es muy. Eh, largo y cosas, yo creo que, es que me interesa mi motor y entonces ya el Ministerio Público no puede accionar porque es una situación de acción pública de instancia privada, usted sabe. Por las cámaras de vigilancia captando algunas personas y son identificadas, aún identificando a esa persona y, y si luego se recupera la motocicleta, ¿se puede poner libertad a la persona? Es que ellos pues, no pueden ir a, a una audiencia de medida de coerción solamente el Ministerio Público sin la denuncia ni el querellante de ese caso, el denunciante, ese eh, iría solo, nosotros trabajamos acción pública directa, homicidio, robo agravado, arma de fuego ilegal, que ahí no tenemos que tener autorización para actuar, solamente la, la, la representación del Estado Dominicano. O sea que en muchas ocasiones obligatoriamente se debe tener una querella. Normalmente tiene que haber una denuncia por lo menos y que la parte tenga interés. Ahora, por ejemplo, hay un caso que se conoció ayer de una señora que le robaron aquí en la salida de la capital cerca de Eufemio Vargas, se llama Orfelina Familia. Y la pasola tenía GPS, la encontramos y también a, a el, al que se la hurtó. Y ya está en proceso esa, porque ella va a seguir su casa. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.